Aneto Aneto Aneto Aneto Aneto Aneto Aneto, Aneto. Aneto. Poca gente se pregunta por Aneto, más pensaban que me había muerto, que mi carrera iba a acabar Cinco años de ausencia de experiencias muy lejos de casa dentro de mi creció una vez. Yo ahora estoy <risa>